Es tan lindo poder estar frente a un unicornio Es tan lindo poder estar frente a un ser que, que, que es mitológico, que es mágico como es esta agrupación o sea, esta, esta agrupación que hace 25 años atrás fíjense, 25 años existe gracias a Puebla que diga Es difícil hoy día encontrar en nuestra, en nuestra sociedad eh, organizaciones que sean tan persistentes en el tiempo y que vayan, sean tan ingenieras eh, en marcar o anticipar políticas. Yo creo que eso lo ha hecho la agrupación absolutamente eh, eh, en, en, a lo largo de todo el país. Me pongo tu abrazo para el frío. La ayuda profesional es muy valorada en esta comunidad puesto que nos hacen partícipes de los cambios que experimenta el mundo y que esta comunidad aporta con un granito de arena para hacer de, de esto un mundo mejor. La leña abriendo las puertas. El desarrollo forestal debe apuntar a la integración de, territorial. A la integración territorial. Y no solo eso, sino también a la configuración de paisajes resilientes. Es decir, el manejo implementado no elimina o destruya servicios ecosistémicos. Y principalmente, tampoco menoscabe la dignidad y la calidad de vida de las comunidades en esos territorios. También hay elementos propositivos y de trabajo con las comunidades que finalmente le dan sentido a buena parte del trabajo de la agrupación. ¿sí? O sea, donde el tejido social efectivamente hiciera carne y tuviera eh, elementos para manejar el bosque nativo y que finalmente esos conocimientos quedaran en las comunidades. En este sentido es necesario que evolucionemos como país y apuntemos al desarrollo de un nuevo modelo forestal que contribuya al desarrollo de todas las personas del país y no el de unos pocos como el antiguo modelo forestal. Que esto es mucho trabajo, es, es mucho corazón que se le pone a esto entonces ver que cumplimos 25 años que somos una organización que nos hemos mantenido yo creo que nos merecemos un, un aplauso por lo menos para sí. puedes la para... razón es sí. un árbol tan sabio sí. son que están realizando sin duda abre un camino de poder pensar las cosas de forma distinta en el mundo forestal realmente bueno y a disposición como senador pero también como ciudadano comprometido con un mundo mejor y comprometido con estas iniciativas que sin lugar a duda le van cambiando la vida a nuestra sociedad hace muchos años que yo he mirado con mucha admiración este trabajo que creo que es fundamental nos quedan gigantescos desafíos para seguir promoviendo un desarrollo forestal sustentable y proteger nuestro bosque nativo es una, es una agrupación que tiene altos estándares en lo profesional que tiene también esta vocación del voluntariado de un voluntariado estable, permanente de calidad y que tiene eh, esta capacidad de meterse y de pensar en largo plazo y de meterse en temas que son difíciles no le hace el quite a los temas difíciles Mira, yo estoy impresionado porque realmente la, la asistencia ha sido tan variada y de tantas personas que uno no se esperaba que estuvieran aquí La experiencia fue por no decirlo, fue perfecta porque nos ha permitido seguir en el, en el tiempo, porque nosotros empezamos con la agrupación hace como 12, 13 años atrás, cuando recién nos iniciamos como junta de vecinos y teníamos muchas ilusiones, muchos deseos de hacer cosas. Y tuvimos la oportunidad de conocer a este, al, que en ese entonces era el director, el señor Reyes, y él nos incitó y nos motivó a que podíamos lograr hacer realidad nuestros sueños. Entonces Se generó una convocatoria de muchos actores con visiones distintas, donde en el debate que se generó después eh, salen eh, a la luz diferentes puntos de vista y experiencias personales de las personas que están directamente involucradas con la temática del desarrollo del bosque nativo y sus problemas actuales que tenemos. Por lo tanto, estoy muy contenta del evento en general, ha sido una celebración muy bonita, pero que por sobre todo refleja lo importante y urgente que es este tema de realidad. Así que tenemos la certeza de que no nos faltará nada más.